Chimirín? no te había visto. ¿Cómo no estás? Bien. ¿Te había ¿Ya? escondido? ¿Por qué no fuiste ayer a grabar? Por la y aquí tenemos cositas que me han regalado los suscriptores. Órale. ¿Y, y esa te... peluca? ¿Cuándo la, ¿la usas? ¿Para qué es, la usas? Esta es de chimirrin. ¡Ah! Entonces Alexi como las nalgas tengo muy pequeñas, A pura mordida, agarró esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos de camino a la casa de nuestro amigo que siempre va allá, Mario. Sí, a México. Exacto. Hoy nos toca hacer el recorrido a la inversa de todo. Hoy vamos a su casa, la casa de Nano. Sí, vamos a visitarlo porque, exacto. sinceramente, yo nunca he ido a la casa de Nano, no la conozco solamente en videos. Y pues ahorita ya, Mero, llegamos, ya nos falta poquito, Paul, ya casi ya, llegamos Ya casi no, más que. Sí, se sí, siente la calor fíjate, aquí en Fíjate que está bien cerquita donde estamos. Sí, la neta, nos quedan unas cuadras para visitarlo diario, pero esta calor bofea. No sé por qué, se siente muy fíjate, muy seca. Ahorita yo. ahorita yo le calculo que estamos a unos 32 grados, más o menos. Fíjate, en la mañana yo revisé ver, mi vas. celular al despertarme, Mario, y decía 34, creo. 34, wow. Ajá. Entonces está duro. Fíjate, y aquí ya, mira, ya está la colonia de la de la colonia del Salvador 4K, bueno, exacto. ahí viven los integrantes, sus casas, y la de enano queda exactamente al frente, al frente ajá, de ajá, ellos, exacto, él, él la construyó desde hace mucho de que existían estas casas, Mario, sí, creo. Está, mira, esta casita rosita es la del sapo, ajá, La, la del está sapo. bien bonita, que nosotros el año pasado la visitamos, ahí, que está bien sí, bonita, sí, está bien bonita, el año pasado, hagan de cuenta que fuimos, pues nos invitó Sapo y su mamá a comer pupusas y ahí estuvimos un ratillo y está muy bonito. Oye, Paul, ¿y por dónde entramos? Es que no lo sé porque esos son terrenos de los bichos del 4K. ¿Y si entras por ahí? Uh, ¿No? Por ahí, mira, yo veo un hueco por ahí. Gente, pues <risa> vamos Así a cruzarla. Bueno, aquí sí podemos. Oh, oh, pero está alto aquí. Oh, oh, oh, oh, oh salta. No, no te creas, vamos por allá. Hay que ir por sí está alto. Fíjate, Paul, pero ah, vamos a invadir el terreno de ellos. Sí, la neta sí, pero ni modo. <risa> es, que, es que la de neta... De todos modos, no, no, no les vamos a robar nada, ya nos conocen, güey. Ah, mira, es que ya hay ladrillos, güey, y también de adobe. Ah, neta, están construyendo un montón de ladrillos. Ladrillitos de adobe. Y eso no lo sabía, que todavía nos hacían aquí. Sinceramente, Paul, de todas esas casas no sé de quién sean. No, yo, yo sé que, sí, más re... sé que son de los Recuerda integrantes. Recuerda que aquellas de Armando, esa es de Pollo, esta es de el... Joana, esa es de... Norma y aquella de Futura de Bessie, creo. Ya ni sé. Ya es que ya nos habían explicar. presentado, Mario, el año pasado. Debes es de recordar. Yo no vine. Ah. yo no, no vine. Es sí. que todavía no llegaba. Ah, ok. Sí, ya se adelantaron. Y Cierto, por si no tienes no sé. razón, Mario. No habías sí. llegado a el Salvador. No, sí, no y ya casi llegamos a la casa de Nano, mira. Ya, nomás que rodeamos mucho. <ríe> Era recto, pero rodeamos para no invadir las casas, pues, más que nada. Sí, la neta sí. No quisimos meter la propiedad privada porque nos pueden dar unos escopetazos. Mira. Pues realmente por aquí vamos a, a entrar, ya casi entramos a la casita de Nano. No más que, fíjate, la vez pasada entramos por allá, no sé si entremos hoy por acá Pues no sé, vamos, ven Vamos, porque ven, yo he visto videos que sí puede entrar por acá, Ajá. no más que hay mucho chuchito No sé si nos vayan a ladrar o correr No joder. sé, la neta canijo. sacan, hijo no sé, Es que no sé exactamente dónde queda la casa de Nano y yo Ah, ¿Cómo que no? Tampoco no, Exactamente no No manches, Mario No nunca, estaba Nunca he no venido estaba. Fue el mismo día ah. que les platiqué Nunca, nunca he venido La wow. Vamos a ver Nomás simple. me identifiqué nada por la camioneta ¿eh? Sí, cierto Aquí está la camioneta de Nano, Allá está la casa de la familia de enano. No Nomás que no queremos invadir Vamos Ay, mejor caray. directo a la casa de Nano, ¿no? No sé cuál sea ¿Cuál es la casa de Nano? No sé, porque acá están ¿Cuál será? No sé, ¿aquella? No, no. sé Yo vine a aquella va a el perro, ¿eh? No Shimirri? Ah. ¿No te había visto? ¿Cómo estás? Escondido? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Te había escondido? ¿Por qué no fuiste ayer a grabar? Ah, por la escuela Ah, pura paja, le no dio hueva Te dio flojera eh. Hola. Hola Melissa, ¿cómo estás? Y Nano, era Cuaki. ¿El Nano? No había visto a Cuaki. ¿Cómo no está es que nos estábamos bañando, nos estábamos alistando Se nos hizo tarde, justo por eso les contamos que se nos hizo tarde Habíamos Mira, aquí está quedado más Kauaki. temprano Nada no, no, no la visto? ¿Cuaki, cómo está? No, primera vez que la vemos desde que llegamos ah, sí, A Chimirín lo exacto. vimos, fue el primerito que vimos a Chimirín, ¿te sí, recuerdas? Sí. Ahí en la bicicletita y nos habló ¡Hey, Jona, cómo estás! Y, papá, y papá. le habló a Nano Ajá <risa> ¿Y a Juelito apenas ayer lo vimos Ajá. o cuando lo vimos? Sí, también lo habíamos visto anteriormente allá en la presa y luego después Ah, sí, cierto ¿Nano ¡Wow! Ah, ¿Vamos? vamos. Es que sinceramente yo nunca he venido a la casa de nano. Esa es la casa de nano, entonces. ¡Wow! wow. Y acá, acá es la... Su... Entonces lo vamos a agarrar a de... Papá. ¿Inesperado? No. ¿Qué está haciendo nano ahorita? No, ya le avisó Que Ya no lo vamos haciendo? a agarrar de inesperado. No, yo yo pura vaca, ¿no? <risa> <risa> Pura vaca, ¿eh? Hay que quitarnos los zapatos para sí, no ser Sí, para jodido. no cierra al nano, porque de vez en cuando limpia la casa. A ver, si ¿sí limpia el nano o quién limpia aquí? Ah, ah, me imaginaba. A ver, ¿está trabajando Ay, la vaca? No, a, ver, a ver. Ay, seguro, está trabajando Ay, haciendo la vaca. Nada. No va haciéndose güey en YouTube. ¿Qué está haciendo? Estaba oh, trabajando ah, No creo Fíjate, ¿verdad? Paul Yo lo que sí vi en los en vivos de Nano Quería sentarme aquí en esta silla gamer Sí, estamos preparado ya que nosotros <risa> Por eso quería sentarse Por eso quería sentarse No, la otra sí está bien chida Fíjate Game. Fíjate que siento como piloto de Fórmula 1 wow, Está sí. chido para jugar juegos La neta Está mejor equipado que nosotros Fíjate, Mario. Nano wow, Está chido aquí su área Su trabajo? oficina, su oficina Fíjate que, lo voy a decir, como lo he dicho anterior, esta sí que está aquí, bueno, ya la compré. Esta también, pero donde esta computadora yo también la compré. Ey. Pero es donde esa que está ahí, ah, gran animalota, me la compró Ah, me la compró Yodata oh, no, no, no me la compró yo no, Yodata. Sí. Me la regaló, me ah, es la regaló Ah, es la que nos enseñaste ese otro día, ¿ah? ¿eh? Ajá. Wow. Y esta silla Gamer también camarón de la ah, vida Y ah, bueno. si sí quedó bien eh, la neta quedó sí, chido Ya, que ya, ya puedes sí ver más grande uh, la pantalla sí, No Y luego tiene su mouse O sea, no, no, ah, no Si es sí, bueno, sí. sí, sí, están está bien equipados, es más equipado que nosotros oh, yeah. Ay, pero, yo, O sea, mira, wey, mi casa Sí, la neta si, a eso venimos Es que está está tu oficina Pero mira, quiero decirles algo antes Nano es bien preparado para todo, ah, bien, todo nice. bien organizado. Vamos afuera, exacto. Vamos desde el inicio, desde el comienzo, desde acá. No vieron nada. No, no, no, no hemos visto, visto nada. nada. A ver, Nano, a ver, Nano ahora Vaya. sí cuéntanos. Oye, desde el comienzo. Hola, gente, bienvenidos. Miren, el día de ahora aquí están Mario y Paul. Exacto. Y ellos quieren conocer mi casa. ¿okay? Es la primera vez. La primera vez. Sí, sí, la como, sí. Es lo que les contaba, que a la inversa. ¿Tú conociste ya nuestra casa? Ahora nos Eso toca. Es. ¿Ah? Ahora nos toca conocer tu casa. Sí, ya como ustedes me dieron la oportunidad de, de estar en su casa, Ajá. entonces ahora yo voy a estar aquí en... Eh, les voy a presentar mi casa, sí, que es, es su casa. Ah, ah, muchas gracias. Claro, ¿no? no ¿Por qué están ahí? ¿no? Ah, entonces me voy a venir a echar como vaca también. Venite, venite. Ahí está la tele, ahí tenés todo. Bye. También. sí, sí. Tiones, Ahí se echa nano, no, verdad ¿Cómo, cómo sí. es <risa> Me cuesta, sí te cuesta poner los pies ahí mal ¿no? Chimirrena, la asombroso. No, no, no, no este bichito no, no, no, no, no, Si creo, no, no. si creo Yo le creo a los niños y a los borrachos también Pero está bichito, este no dice si la verdad No, sí. se pone un pie en esa ahí Y el otro en una mesita que tiene se pone así el teléfono Ignoren si si esto, ignoren no, Es no. no, no, no, no, que este bichito, ignoren eso, ignoren esto Ok, entremos entonces, pues Venga, a ver, preséntanos tu casa, nano. Vaya, esta que está aquí es nada más y nada menos que la sala. Ah, Ajá. Este comedor. es el comedor donde hablo como agua, agua. donde como yo. Ah, okay. Este que está aquí es la sala wow. donde aquí me acuesto. ¿Cómo me acuesto yo? A ver, oh, sí. enseñarles a ver. Porque, miren. Eso. Ah, ah siento, sí, las patas. Mírenme, miren, miren, miren. Ah. Esto que está aquí se ve así, pero porque Chimirín con los, Él anda como es niño, ¿sabes que Los niños son traviesos. Sí. Entonces el niño ahí anda haciendo así con las manos sucias. Ah. ¿Aquí se, caer, ¿de se ver, ¡No! Fue? no. Ah. no. Sí, ya me me te exhibieron. Y pone las, todas las almohadas así. Y se pone aquí. Y pone pluma acá y está con el... ¡Ahhh! Sí, Ey, sí es creo. Sí este creo. sí es chambroso. Sí este sí creo. Es chambroso. Sí creo. No, pero no le hagan caso. Vaya, ignoren eso, lo que es el Chimirrin. Esta es la sala. Esta de aquí es la de Chimirrin. Vaya. Miren, miren. Miren. los muerdes, Chimirrin. Dios, es que nano lo tenía antes y como ya está todo. Sale todo directo. Pero... No me Esas esa parecen mordidas de algo. No, no, espérame, espérame. Espera, Alexi. Vaya. Aquel es el mío Ajá. y este es el de Alexis, ¿no Alexis? Sí. Entonces Alexis como las nalgas tengo muy pequeñas, a puras mordidas, agarra esto. No. Aquí está la tele, aquí están los lentes míos, los de mi esposa, aquí las pastillas, todo. Y aquí tenemos cositas que me han regalado los suscriptores. Órale. Y esa peluca, ¿Para no ¿Para qué es, la usas? Esta es de chimirín. Ah. Chimirín, sí, eh. exacto. Esta es la que es que Chimirrin me dice en las noches. así ve, se la pone Chimirrin y se pone una canción: Fiesta, fiesta, román, román. Y es que cuente, querés que cuente lo que pasó aquel día? ¿Qué pasó? La de Carol G, una canción que dice una de Carol G, una es bien triste. Chimirrin le hace, se ponía a llorar y yo, ¿qué te pasa? No, es que la canción es muy triste. Me dice. No, me si mentira, esta la, te, esta la tengo para. Para series. ¿Para cualquier ah, cosa? Ah, canta. No, pues sí. también, tío. Y aquí es donde ¿Ah? vemos Netflix. ¿Ah? Aquí es donde Ajá, Netflix. Ajá, este vemos Netflix y eso. Chulada, no, Este no. que está aquí es el baño, ver, ¿ustedes saben? El baño. ¡Oh, güey! ¡Uy! Oh, oh, ¿Quién hizo, oh, oh, el, baño, oh, ¿quién hizo oh, el baño? Chimirrico detrás. Oh, oh, oh, ¡Ah! Para toda leche de la coche de rica. Todos días se toma una purga, que aquí le hace divertirnos. Le hace chico, uno. Mírame, no le hagas casa a este bichito, por favor. Vaya, entren, este es mi cuarto. Ah, esta que está aquí, es mi cama. Ah, esta que está aquí, es mi esposa, es no, Jenny. Ah, qué ella duerme conmigo, entonces como ella duerme conmigo, yo solo la abrazo y como que estoy abrazando a mi esposa. Ah, está ah, bien. ¿La recuerdas? Ah, no, no. Tienes buenos Ajá. sentimientos, claro. Y esta yo la compré allá en, en Guatemala. Oye, dale, te va a hacer una pregunta, pero en el oído. No, me no, no, no. Como que lo, que... lo que pasa es que esta la tengo para... Para, o sea, para que duerme conmigo como compañía. Ah, ¿y, ¿y cómo duermes aquí? con ella? Nada, sin la esquina. Ella como aquí duerme yo. No Jenny, la abrazas, no, pero cómo, pues, a te, ver. Demuéstranos cómo. cómo. A ver. Quiero ver cómo. A, a ver. ver, ¿no la abrazas? ¿Cuándo te vayas a dormir? ¡Ay, oh, qué bonito! Qué así, así. Oh, Como que fuera un hijo también igual, cuando, te, cuando sea papá y tenga un hijo, así va a estar en mi brazo aquí así va a dormir yo. ¡Ay, oh, qué bonito! Esto que está aquí es el cuarto. Vale, lo voy a explicar. Esto que está aquí ordenadamente, lo ha hecho la Cuaki. ¡Oh, Cuaki! ¡Felicidades! Esto es lo que pasa es de que la Cuaki... Fíjate. Me... Ya me asombraba que tú lo hayas hecho. No, vale. ya no hay no. Digo... Claro, es que... No, lo que pasa es de que yo... Eh, la cuaqui es la que mantiene la casa así, ajá. aseada, limpia. Sí, la todo. neta es lo que he visto, que tiene mucha responsabilidad. A pesar de que está chiquita, la ajá. neta, mucha responsabilidad. Sí, yo a ella le he todo. dicho de que me haga, que me barra o, o que me haga cualquier cosita. Y yo, yo a ella le estoy ah, dando neta, sí, felicidades, para que lleve a la escuela. Felicidades, entonces felicidades. yo cada vez que venía, a ver, andaba buscando las camisas. Sí, claro, ya sabes ¿y dónde. Aquí, Camisa 4K y, y los yo decía, calcetines. Ajá, entonces la cuaqui me dijo, te bueno. lo voy a ordenar bien. Aquí están todos los gorros. Sí, <risa> Ahora le da ropa, ropa de, de Jenny, Jenny. Calzoncillo. y calzoncillo. A ver, Quiero ver eso Ay, Ay, yo se le da unas tangas, Ay, ahí van se a salir Está Ay, hizo eso, la cuaqui? Chibirín, ¿te queda esto, loco? Le dijo eso porque no se ponía la ropa de Jenny, salía con ropa de Jenny un vestido <risa> Se ponía <risa> ropa de la Jenny Ay, no la que... no de casa ah, ¿Y aquí? Esta ya es mi, mi escritorio y ya es mi, mi cosa. No, la neta no, sí verdad, está bien no, chido. No, pues estar bien organizado también. Nano, no, y luego con el aire acondicionado. <risa> no va a quedar, por eso nunca para sale. No. Vaya para, para estar viviendo yo solo por ahorita, creo que. No, la neta no, sí. Pues, más que suficiente. Más que suficiente ah, organizado sí. como estoy. Les quiero decir de que igual, esta es su casa y es casa de los suscriptores, es casa. Mira el foco. Es casa de, de, de, de todos, pues, así que. Si algún día quiere venir algún suscriptor y me dice, no me regalas una noche. Ah, ¡En la casa! ¡Con gusto, dice! En la casa, en la ah, casa. Bueno, yo con gusto. En la casa yo con gusto se la puedo, se la puedo dar. ¡Ah, ah, ah ya sabemos! Sí. ¿Hombre en... o hombre, mujer, lo que sea? Sí, no importa. Ah, okay. Entonces igual ustedes. Pues, Gracias. Ya. Espérenle, ah, like, suscriban, activen la campanita. También recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok, Mario. Exacto, y pues, vámonos. Nos vemos en el próximo video. Adiós, Chimirín. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bye. Bye.